Era algo así. Por eso yo en un momento dado decidí apoyarlo de manera resuelta, no solo a través de mi expresión y por el Twitter, sino grabando un video invitando a la gente a venir. Y tomé la decisión, a pesar de mi edad y mi condición, sí. de venir físicamente y estar aquí, porque es necesario. Ya el país no puede darse el lujo de seguir siendo invadido de la manera arrasada. Que está sucediendo. Sí. Entonces, a eso hay que ponerle una parada. Claro que sí. Y este es el inicio de esa parada. Yo estimo. Y qué bueno que lo ha hecho una institución no política, no y que se una institución que sigue el pensamiento de Juan Pablo Duarte el padre de la marca. Me parece muy bien. Nosotros, la Tribunal de Dominicanas, hemos venido aquí a esta marcha patriótica. A pesar de que aquí hay muchas personas que han sido ligadas y han estado ligadas a muchos gobiernos, pero hemos venido aquí porque somos políticos, porque los que han vendido nuestro país, lo que no han robado todo han sido los políticos, no han robado el futuro y nos tienen bloqueado Nosotros, el pueblo, ¿para que No luchemos por lo que nos pertenece. Por eso nosotros nos encontramos aquí como patriotas defendiendo nuestro país para construir la patria que Duarte soñó contra todos los políticos de nuestro país, contra todos los partidos y contra la haitianización. Porque sabemos que cada dominicano en su corazón alberga los principios, la idea, los esfuerzos de lo que fue la gran lucha de Duarte Sánchez y Mella. De manera que aquí no estamos todos, pero todos los que no están también están con nosotros en sentimiento. Es bueno y agradecida de Dios que la hayan puesto en esta marcha, porque si nos despidamos nos quitan el país, nos venden y nos ponen a cargar dinero.